de haber imaginado cosas de chico de chico recuerdo teniendo 8 o 9 años más de uno seguramente me va a entender tenía una pelotita de goma una pulpito zapatilla flecha un arco gigante era el paredón del vecino y me pateaba horas y horas y horas jugando y pateando y soñando Hacer el crack de Independiente. Hacer Ricardo Bochini. Y lo veía, lo veía como, como saltaba y podía soñar ser como él. Cómo cabeceaba. Cómo hacía esa, esos pases milimétricos al, al compañero. Esos eran es mis sueños. Después fui creciendo. Entrar en la secundaria. Ya era ver. ¿Qué hacía para el futuro? ¿Cómo seguía mi futuro? Y bueno, estoy acá, soy técnico electrónico, tengo que, soy, estoy estudiando para ser técnico electrónico, y así me tengo que recibir. ¿Cuándo saldré de la secundaria? El día que salga de la secundaria, voy a empezar a estudiar lo que yo quiero, realmente. Terminé la secundaria. Empezaba a escuchar a los adultos que estaban al lado mío, que me decían, el día que tenga plata, ahí voy a empezar a sentir lo que es vivir. El día que cambie este gobierno, ahí vamos a empezar a sentirnos como país. El día que me separe de tu padre, ¡ay! voy a empezar a ver lo que voy a hacer de mi vida. El día que, el día que, y yo la misma. El día que entre para ser ingeniero electrónico, ahí me voy a empezar a sentir yo, me voy a sentir desarrollado. Ese día llegó, 2 de marzo de 1982, no me voy olvidar nunca. Me senté en la Universidad Tecnológica Nacional, Córdoba y Medrán. Miré esas paredes enormes, esas ventanas grandes y me dije, el día que sea ingeniero electrónico, ahí me voy a sentir desarrollado. Ese era el futuro. Dos meses después, dos meses después, 2 de mayo de 1982, estaba en una trinchera, cayeron 21 bombas de 500 kilos, estaba en la guerra de Malvinas. Una trinchera estaba mojada, con frío, lleno de barro. La comida no llegaba. Teníamos miedo. Las bombas empezaron a explotar desde ese primero de mayo al 14 de junio, fueron explotando a lo largo de todos los días, todo el día, en distintos lugares de la isla. Empezamos a ver la muerte. Empezamos a ver el miedo, la mutilación. El frío, el hambre. Ya no había futuro. El futuro era aquí y ahora. No sé qué voy a comer mañana, qué como hoy. ¿Cómo salgo de esta hoy? ¿Cómo sobrevivo a esta? El miedo, las bombas, el frío, el hambre, mojados. No había nada. Empecé a darme cuenta lo que valía mi compañero. El que estaba en la trinchera. El que estaba al lado mío. El que me miraba de los ojos. El que me abrazaba, con el cual nos dábamos calor y aliento. Habíamos salido de acá, de la tablada, del Regimiento 3 de Infantería. La compañía del Regimiento 3 de Infantería. Tenía un líder, un líder de esos que Vale la pena llevarlo a todos lados. Era un sargento del ejército, Manuel Ángel Villegas. Tenía cuatro años más que yo. Un tipo que te miraba en los ojos, que te entendía cuando estabas mal, que te retaba, que te levantaba en peso, que te indicaba lo que tenías que hacer para sobrevivir. Así nos fuimos acostumbrando. No había diferencia social. El hijo del empresario, o el hijo del cartonero, estábamos en la misma situación. Si había un pedazo de pan, lo compartíamos. Ya no había futuro. Aprendimos a agradecer. Agradecerle a Dios. Algunos lo llamaban al lado, otros debajo. A veces, yo no creo en nada. No importaba, no había religión. Había fe. Teníamos esa fe. Y yo les puedo garantizar que ver ese calor se te iba el frío, se te iba el miedo, se te iba el hambre. Estábamos juntos, nos abrazábamos, sabíamos lo que necesitábamos uno del otro. El 13 de junio entramos en combate. La compañía del Regimiento 3 baja del monte Tambledon, casco colocado, fusil en mano, municiones en todos los bolsillos, íbamos bajando lo más rápido posible, muy de noche, muy de noche, que los ingleses no detecten dónde estábamos. De repente se prendía una bengala. Esa bengala nos obligaba a llevarnos, a tirarnos cuerpo a tierra. Se apagaba la bengala, corriendo lo más rápido de vuelta. Otra bengala, no otra vez cuerpo a tierra, dos, tres veces así. Llegamos a un arroyo, digo, mi sargento, hay un puente de piedra a diez metros. Mi estrías y cruzamos por el puente de piedra. Tiran una bomba, matan a todos juntos. Hay que cruzar por donde venimos. Nos metemos en el agua, el agua hasta los hombros. Congelada, helada. Salgo del arroyo chorreando agua, apoyé la rodilla, apoyé el casco contra el fusil que yo, no, de más. Estoy cansado, tengo hambre, tengo frío, tengo miedo. Hay que ir a combatirlo, ¿no? Hasta acá llegué. Miro a mis compañeros, mis 90 compañeros iguales. No hay más fuerza, no hay más ganas. Hasta acá llegamos. Y aparece otro líder, teniente primero Víctor Hugo Rodríguez. ¡A lo gaucho, carrera más! ¡Viva la patria! Empezó a correr entre las bombas, de la niebla y el humo. Veo que sube solo y en un segundo y cuarto veo que mis 90 compañeros de la compañía a corríamos detrás de nuestro jefe de grupo, del sargento Villegas, del cabo Farinia, del subteniente Aristegui, del teniente Rodríguez, del cabo primero Salor, y esos eran nuestros líderes. Nos enseñaban lo que era ir a combatir, darle sentido a nuestra pertenencia allá. No había futuro, teníamos que estar ahí, uno corría por el otro, Íbamos codo a codo con nuestros compañeros. Llegamos hasta la altura, se veían sombras correr. disparamos nos disparamos nos quedamos agazapados, vemos qué va a pasar. El cabo Fariña le grita a Villegas, apóyenme que los ingleses están corriendo. Villegas me dice, Tries pasa la voz que vamos a saltar. Cuando saltamos hacemos tres pasos para adelante, una lluvia de balas de 30 metros a la redonda nos obliga a tirarnos de cabeza al piso, apoyamos la cara contra la tierra. Esas balas pasaban por arriba nuestro. Escucho, Trías, estoy herido, me corro a mi izquierda, lo veo el soldado ruso, tenía un tiro en el brazo, le hacemos un, torn le hago un torniquete, le torniquete, voy acá, después te saco, me arrastro en mi posición, lo veo al sargento que estaba ahí, tirado adelante, y le digo, mi sargento ruso está herido, me dice, yo también, ¿qué tiene? Tengo un tiro en la panza. Y se tira y luego están saliendo las balas, uno veía el reguero de las balitas de color rojo que venían allá adelante cuando apunto, le digo, mi sargento, usted está en el medio, córrase, me dice, le igual, vuelvo a apuntar, le digo, mi sargento, usted está en el medio, no le puedo tirar, córrase, me dice, le igual, que yo ya estoy liquidado. Ya no tenía futuro. Le digo, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Me dice, deje que le tiro yo. Y así como estaba con la boca abajo, estira el brazo para agarrar el fusil, cuando lo está agarrando, ¡pac! le pegaron un tiro a la mano. El sargento se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas. No, mi sargento, lo vamos a buscar, quédense ahí, nadie se levante, esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza, miles y miles de bolitas de fósforo prendido que estaban cayendo arriba de nuestro. y digo, nos estamos quemando vivos acá. Al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. En el mes de marzo entró en el servicio militar y en el mes de abril estaba en la guerra. Un mes para ser soldado y se la bancó como el mejor. Le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dice, sí, tríes, vamos. Cuando estábamos por salir con el fusil, le digo, deja el fusil acá. Trias, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los siete ocho pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta debajo de la piedra, le salía mucha sangre. No había curita, no había morfina. Estábamos a ocho kilómetros del hospital. Me dice, Triés, contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que yo me quedé en el campo de batalla. Ya no tenía futuro. Y el sueño de él era ver a su hijita Silvana, de tres añitos, era abrazarla y, y abrazarse cuando volviese, cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir. Se puso a llorar, rezó un Padre Nuestro. Se tria yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Esto es una abrazada de fuego que tengo arriba de la panza. No aguanto más este dolor. Pegamos un tiro y hacemos cargo al grupo. Le digo, mi sargento, tenemos que comer un asado. Si ¿De qué asado me hablas? Yo estoy liquidado. yo me hago cargo del grupo. Lo agarro cerezuela y digo, Lupín, cada uno de los diez soldados que quedan uno por uno, avisale que hay que bajar, no hay más nada que hacer. Ya está. Y el sargento me pedía que no lo tocásemos, que le dolía hasta el alma, lo agarramos con otro soldado, y en vez de bajar como subimos, bajamos en medio del campo de batalla gritándole a mis amigos que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido. Caminamos 8 kilómetros, llegamos al hospital. La maravilla de nuestros médicos, con muy poquitito, salvaron cientos de vidas entre ellas, la del sargento Villegas. El Regimiento 3 de Infantería le entregó cinco héroes a la patria. El soldado Andrés Folch, el soldado José Antonio Reyes Lobos, el soldado Julio Segura, el soldado Oscar Soria y el soldado maestro Julio Rubén Cao, un maestro del tercer grado D de la escuela número 32 de Gregorio de la Ferrer, que cuando la patria lo llamó, la ley, la madre y el jefe de compañía le dijeron Cao. Gracias por venir, pero usted no tiene que ir a ningún lado. Usted está casado y su mujer está embarazada. No tiene nada que hacer. Y él se les plantó a ellos y les dijo, ¿a ustedes les parece que yo me pare frente a mis alumnos y les hable de la belleza y lo grandioso y heroico de nuestros próceres, de General San Martín, de Belgrano, de Güemes? Y cuando la patria me llama, ¿su maestro se va a esconder debajo de la cama? Y Julio Rubén Cao fue... Julio Cao, en medio de la guerra, le escribe una carta a sus alumnos. A mis queridos alumnos de tercer grado D, su maestro está montando un guardia en Malvinas, en nuestras Islas Malvinas. Y cuando yo regrese, como un sueño, en vuelo de cóndor, vamos a vivir juntos y les voy a contar lo hermoso que son nuestras islas. Los quiere mucho, firmado Julio murió el 14 de junio, a las 9 de la mañana. No pudo tener el futuro, pero sí cumplir ese sueño, porque esa carta está en todas las escuelas de nuestro país. Cada docente seguía con esa carta. Por eso les digo, no dejemos de vivir el aquí y el ahora, en cada instante disfrutar esta charla, disfrutar este día, abrazarnos con los que tenemos al lado, volver a decirte quiero, gracias, saber pedir perdón, nos hace grandes pedir perdón. A veces perdemos tantos tiempos pensando en el futuro y dejamos de vivir el hoy. Eso me enseñó la guerra y tardé muchos años en entenderlo y poder asimilarlo y compartirlo. Por eso, en la bolsa que les dieron a cada uno de ustedes, van a encontrar, yo le llamo una estampita, que dice hoy siempre argentinas. ¿Qué simboliza esto? Que cada uno de nosotros lleva una Malvinas arriba. Puede ser una enfermedad terminal, un accidente, la pérdida de un ser querido. Esto que nos tiene que dar la fuerza para decir y volver a dar ese paso adelante, salir de la trinchera y enfrentar a la vida, sale de nuestro corazón. Muchísimas gracias. find a way.